Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, tenemos a Oumuamua, que en un principio empezó a ser un asteroide y luego se convirtió, al parecer, en un cometa. Estas son las típicas noticias que uno, pues bueno, ya no sabe exactamente qué pensar. Como ya conocéis la historia de este cometa vamos a llamarlo de esta manera entra en nuestro sistema solar a una gran velocidad se capta cuando está muy cerca ya de nosotros sobrepasada la tierra en dirección al sol se observa este objeto y hace un viraje extraño cuando va a llegar al sol una vez que ya sale hacia el espacio profundo empieza a modificar la dirección es decir que empieza a modificar la dirección en la que se dirige pues bien al parecer han salido dos astrónomos de la universidad de harvard donde afirman cuidado con esto que es una nave extraterrestre es decir que sería un objeto volador no identificado lo que viene a ser un ovni bueno aquí es donde ...yo veo que están saltando por todos los periódicos oficialistas y rápidamente esta noticia se contrarresta por parte de NASA, como no, por supuesto, y por parte de algunos medios especializados en temas del espacio. No vamos a dar nombres. Pero me llama poderosísimamente la atención cómo se intenta desviar la verdadera razón y la verdadera historia de lo que está ocurriendo con Oumuamua. Vamos a ver. Esto eh, es digno de análisis, no vamos a hacer descripciones, de hecho hay eh, un documento en el que ellos escriben incluso esa trayectoria y esa desviación mediante una serie de cálculos y todo esto, pero parece ser que esto es algo genuino. Sí, o sea, tal y como lo estáis escuchando. Muchos de vosotros vais a pensar, bueno, sí, Rafa, igual es un asteroide que por el campo magnético, de hecho, dar una explicación muy peregrina que yo he podido consultar, he podido consultar con personas entendidas en la materia. Y ahora veréis una historia, un símil que os voy a hacer en relación a estos dos señores que han dicho que eso puede ser una nave o parte de una nave extraterrestre. Vamos a ver, estos señores hacen un cálculo y dicen que no es normal lo que hace este objeto. Se da una explicación que es que los gases contrarrestan la fuerza de la dirección de la gravedad. Es decir, si ya es extraño y difícil pensar que es un ovni, más difícil es pensar las ideas y teorías peregrinas que no pueden demostrar al decir que no es un ovni es decir las dos partes siempre se tienen que enfrentar el que cree en un posible eh, eh, objeto que sea extraterrestre y los que creen que no pero aquí me, mm, me gusta este esta historia porque estos dos estos dos astrónomos científicos Lo dicen rotundamente esto no es un objeto que viene del espacio profundo y se va no, es un objeto que ha venido, ha sorteado ciertas gravedades, cuidado, porque los rest, el resto de los planetas también ejercen una, una gravedad perdón, sobre los objetos que se adentran hacia el Sol, como los cometas, etc. Hace unas cosas muy raras, ya las hizo al adentrarse en el sistema solar, evita el Sol, evita el Sol, sabéis que todos los cometas pasan cerca del Sol y el mismo Sol, la gravedad del Sol, los impulsa nuevamente hacia el espacio profundo. Pero qué curioso, qué casualidad que cuando este objeto tiene que coger un rumbo directo a irse hacia el espacio profundo, empieza a virar y empieza a mover completamente su trayectoria. Bueno, que yo sepa, hasta los niños de primaria, saben que esto es, este sería un comportamiento anómalo. Concretamente, cuando estábamos en primaria, sabíamos que el cometa Halley pasaba cada X tiempo, cada 70-80 años, ¿no? y que hacía pues una, una elipse, hacía como una especie de elipse, y luego se iba al espacio, y luego el sol lo atraía, y luego se iba, y eso es lo que todos sabemos. Evidentemente, aquí hay varias cosas: una de dos. ¿O realmente esto es un ovni? Y lo están diciendo más de un astrónomo. Porque han entrevistado astrónomos científicos, astrónomos, que no están eh, en una universidad, que están en empresas, que están aquí, que están allá, y han dicho que sí, que podría ser. ¿Por qué no? Es posible, porque ese no es el comportamiento que debe de tomar ese objeto. Curioso, ¿verdad? Os voy a hacer un símil. Eh, un historiador del arte, yo es lo que más conozco, más conozco, perdón, un historiador del arte lo que tiene delante de sus ojos sabe lo que es, si es un templo griego o si es un templo romano. Mucha gente puede confundirlos, griego-romano, pues tiene similitudes, es parecido. Pero lo va a distinguir perfectamente. Esto es un templo griego y esto es un templo romano. E incluso, si se me apura, podemos decir incluso cuándo y en qué época se construyó el templo romano y el templo griego o el templo egipcio. ¿O de cuándo es esa talla? ¿O de cuándo es esa pintura? ¿Qué quiero decir con esto? Pues algo muy simple. Que realmente estos señores están todo el día mirando el cielo. Y haciendo cálculos. Y calculando trayectorias. Y calculando cosas que están por el universo. Y lo están observando. A ver si descubren algo nuevo. A ver si viene algo a impactarnos. Es decir, personas entendidas en el tema. Y ahora sale la NASA diciendo, no, no, no es una nave extraterrestre. ¿Y yo qué puedo pensar? se ponen ustedes de acuerdo, no se ponen de acuerdo, eh, dos personas entendidas de Harvard, no es, no es un instituto, eh, no, es una universidad, Harvard. Pero ahora NASA dice lo contrario, y encima dan unas explicaciones que dices yo, ¿por qué os apresuráis tanto? ¿Ya, ya habéis hecho el cálculo? ¿Ya habéis estudiado el tema...? con esta velocidad anda chicos qué velocidad que tenéis todos no bueno yo lo dije en un vídeo anterior y pensé que realmente esto me recordaba pues a la obra de arthur C. clark de ese ovni o esa nave extraterrestre que pasó la tierra la pasó y se adentró en el universo, ¿no? O sea, no se pararon ni a, ni a hablar con nosotros. ¿eh? O sea, aquella, aquella historia de Arthur C. Clark me recuerda mucho, también por la forma, ¿no? Y de hecho se ha hablado de esto en algunos medios de comunicación. Lo más curioso es que esta noticia ha salido en los medios de comunicación españoles. Han salido en dos medios de comunicación. No los voy a nombrar, pero han salido en dos medios de comunicación. Y de hecho, se piensa, que puede ser una nave extraterrestre y luego sale otra teoría diciendo que puede ser parte de una nave extraterrestre y que podría ser una sonda que haya venido a echar un ojito al sistema solar que haya no sé cargado energía o vete tú a saber y que rápidamente ha salido disparado hacia la otra punta pero si sí es cierto que cambiando de rumbo porque se tiene que ir adaptando a ese rumbo hacia donde tiene que encontrar a esa nave esto no lo he dicho yo lo han dicho científicos científicos y es más os diré una cosita si os metéis en internet en el buscador de google o en cualquier buscador escribid Omoa oh, a y veréis, el periódico tal, la televisión cual, el otro, los medios oficiales, hace dos horas, hace siete, hace catorce, hace media hora, están hablando de esto. Pero NASA solo tiene una postura, una. Que es decir, no, esto es que ha corregido su rumbo. Bueno, pues bueno, yo dejo esto aquí y yo sinceramente quiero pensar, quiero creer, Igual me equivoco, que sí, es una sonda de origen extraterrestre. Y lo digo aquí, a, a Vox Populi, ¿no? como se suele decir, ¿no? a la audiencia, sin ningún tipo de problema. Lo más curioso de todo esto es que, ¿cuántas cosas habrán ahí fuera? Y que no sabemos ni tan siquiera el 1%. Y que de ese 1% nos cuentan el 0,1. Piénsalo amigo, piénsalo y llegará seguramente a las mismas conclusiones a las que he llegado yo. Así que por mi parte nada más amigos, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.